Pues brevemente y por y por las circunstancias, es una intervención que no, tenía, que no tenía pensado hacer, pero la hago. Mire, señor Areces, invoca usted invoca usted principios muy elevados, e invoca usted la defensa de la democracia representativa, la defensa de la Constitución Española del 78, y la verdad es que en esta cuestión de la renovación del Tribunal Constitucional, lo que está en juego... No es el procedimiento. Lo que está en juego no es el procedimiento. No es un mal procedimiento que las asambleas autonómicas propongan candidatos y que el Senado, por mayoría de tres quintos, apruebe esos candidatos con criterios de independencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que hay una parte de quienes hoy tomamos la palabra que estamos diciendo la verdad y otra parte que no la está diciendo porque no se está siguiendo el procedimiento respetando una relación de los candidatos con su comunidad autónoma de origen, es decir, hay candidatos a los que se va a apoyar por parte de su grupo parlamentario que no tienen absolutamente ninguna relación con la comunidad autónoma que les ha propuesto, ninguna relación con la comunidad autónoma que les ha propuesto, y segundo, la mayoría cualificada que se le pide a esta Cámara para aprobar qué candidatos van definitivamente al Tribunal Constitucional… No se utiliza con un criterio de independencia ni se aplica un criterio de deliberación de esta comisión a la hora de evaluar a los candidatos que aquí se presentan con criterios de mérito, capacidad e independencia. Ustedes llevan años colocando en los tribunales y en las magistraturas del Estado comisarios políticos y ustedes llevan años repartiéndose, y ustedes llevan años repartiéndose comisariados políticos con el Partido Popular. Esto es lo que nosotros pensamos y esto es lo que yo creo que mucha gente piensa, porque se ha conocido, además, en medios de comunicación, determinadas actitudes de determinados partidos políticos que creo que se comparecen poco con invocar altos principios. Yo creo que llevamos desde ayer por la tarde, escuchando aquí que se invoca la democracia representativa, el procedimentalismo, el respeto a los valores constitucionales, y lo que no se puede hacer... Y lo que no se puede hacer, y yo siento en esto ser tan duro, pero creo que aquí venimos a decir la verdad, lo que no se puede hacer es llenarse la boca de valores tan altos y aplicar después criterios y actuaciones políticas tan bajas. Muchas gracias, senador Espinar. Senador Barreiro.